Hola, buenas tardes Sí, ya sí Yo mismo he sido porque esta es una serie de qué llevar y de cómo, ¿vale? Que, uh, es una serie en la que yo digo como una especie de pautas de cosas que tenéis que hacer, ¿vale? Entonces, por eso las estoy grabando un poco seguidos Hoy vamos a hablar del botiquín ¡Wow! ¿Qué es el botiquín? ¡Madre mía! curly Mange! ¿Qué pasa? No sabemos lo que es el botiquín Estoy segura que sabéis lo que es el botiquín, chicas Pero... Os voy a decir que es, es imprescindible tenerlo ¿en donde, En cualquier casa que tengáis, ¿vale? En vuestro apartamento, de, de, de, o sea, primera vivienda, segunda vivienda, tercera vivienda y cuarta vivienda si lo tenéis. El botiquín es imprescindible, hay que tenerlo en casa. ¿Por qué? Porque nunca se sabe lo que puede pasar, ¿vale? Se, se dice, los expertos dicen que donde más accidentes se producen es en el entorno del hogar. ¿Por qué? Porque es mucho más tiempo. Y es donde estamos más relajados y a veces nos despistamos, ¿vale? No es como en el trabajo que siempre estés atenta porque tu jefe te está mirando por, por aquí encima la espalda, la cocorota, entonces dices, a ver, tengo que tener cuidado y tal, pero en casa estamos más relajados y a veces nos despistamos, nos dejamos el fuego, eh, el aceite en el fuego, ¿por qué? Porque vamos a mirar un programa de la tele que están echando, eh, por ejemplo, el Juego de Tronos, ¿eh? O estamos viendo, yo qué sé, eh, The Walking Dead y te dejas el aceite y te quemas, ¿vale? Por eso el botiquín. Caídas en la bañera. Es muy importante tener cuidado cuando se, va, se mete en la bañera. No hay que tener la resbaliza. Es bueno comprar. Hay unas especies de plásticos, eh, de, de, como de alfombrillas, que son para el baño, que evitan que tus pies se, que evitan, se quedan muy, muy pegados, ¿vale? Tienen ventosas y evitan cuando tú pongas los pies en la bañera, te deslites o te caigas, ¿vale? Sobre todo para las personas mayores es muy bueno, pero en general es algo que yo recomiendo y que, yo, que mi marido y yo teníamos en nuestra bañera, ¿vale? Eh, más cosas eh, Vale, estábamos hablando del botiquín Y ahora la pregunta es Curly Mange, ¿qué es lo que tengo que tener en mi botiquín? Esa es una gran cuestión, ¿vale? Yo, a ver, os voy a hablar siempre, dependen, según mi experiencia disculparme voy un poco acelerada Voy a relajarme un poquito Es que tengo unos días un poco movidos, ¿vale? Entonces voy a empezar <coughs> En mi botiquín Yo siempre tengo alcohol Agua oxigenada, porque el alcohol a veces me cuesta un poco porque pica una pasada Entonces me decanto por agua oxigenada <coughs> Betadine, que ya este, sabes que es el óxido este que es para eh, cicatrizar pronto las heridas Y hablaremos de qué se de qué está compuesto el betadine, ¿vale? Tiritas Espardrapo. Las tiritas para las heridas pequeñas. El espadarapo para heridas que son un poco más grandes o para sujetar bien a veces eh, la tirita para que no se mueva depende de, en zonas, en, en, depende de la zona en la que tengas la herida. ¿Ok? Vale. Eh, vendas. Las vendas son súper importantes. Vale, te puedes torcer el pie y tal y te vendas un, te vendas un poquito. O si tienes una herida que por lo que sea es mucho más grande de lo normal y vas, tienes que ir al médico para que no vayas chorreando sangre, por ejemplo, pues te pones una ben, te pones un algodón y una venda y, y, vas, y vas al médico con ella, ¿vale? Algodón, que ya lo hemos mencionado, imprescindible para limpiar, pero te pica un mosquito y no te vas a poner el, la crema enseguida encima, no, porque puede haber polvos y pueden sustancias perjudiciales. Entonces, ¿qué haces? Coges algodón, un poco de agua oxigenada, o de alcohol, limpias esa zona bien, bien, bien, bien y le echas la cremita, lo tenemos que echarle, ¿vale? Anti-mosquitos, súper importante. Un frasco de anti-mosquitos, ¿vale? Hay algo yo siempre tengo también, ¿cómo se llama? Es cuando sale el herpes labial, ¿vale? Hay una crema para el herpes labial que solemos tenerlo bastante cuando vamos a tener fiebre o estamos bajas de defensa, siempre hay que tenerlo, ¿vale? Un spray... Para el oído, dolor de oído. Esto es porque a veces te ataca y madre mía, es que es horrible. Hay que tener botiquín. Todo lo que sea para dolor de muelas, ¿vale? Eh, medicamentos para dolor de muelas, ya sean aspirinas, nodotil o otros productos que sepas que son para dolor de muelas. O sea, vas a tu farmacia y le preguntas, oye, por favor, quiero un medicamento para dolor de muelas porque quiero tenerlo en mi, en mi botiquín, ¿vale? Y si te lo pueden dar, que te lo den, ¿ok? Eh, ¿Qué más? Eh... Bif paporus, mentol, eucalipto, como lo llame, mentol. Bueno, sabes que es para el cuerpo, que es para cuando tienes gripe o estás así congestionada. Yo siempre tengo uno de esos también en, en mi botiquín, porque es imprescindible. Caramelos mentol. <risa> porque a veces tenemos la, la tos esta de... <risa> que no puedes quisiera respirar. Entonces, está súper bien. a los caramelos mentol, te los tomas eh, y haces como... <risa> Vale, y luego pues para la nariz. ¿Sabéis, por ejemplo, eh, un spray, un, un... Hay un... Esto de mentol, ahora me acuerdo para la nariz, ¿vale? Que es para que, para, para que respires bien. También yo lo suelo tener en el botiquín, porque es súper importante. A veces no puedes respirar, tienes la nariz congestionada. Y es que te cuesta todo un montón. Entonces yo la tengo siempre pues para, para que esté bien, ¿vale? Súper importante. Tijeras. ¿Vale? Para cortar las cosas que tengas que cortar. Y pinzas, unas pimpitas pequeñas para si tienes que sacarte, a lo mejor si te, te, has, te, ha, entrado, te ha entrado una astilla, una espina de, de pez mientras eh, estabas lavando el pescado, es muy importante, unas pintas para poder sacarte esto, ¿sabes? Pues esas son las cosas que yo suelo tener en Botiquín. De todas formas, yo siempre recomiendo, o sea, esto es siempre bajo mi experiencia, ¿no? Depende de mi experiencia, lo que yo tengo en casa, pero si dudas y no sabes bien qué debes tener en tu Botiquín, Google, googlealo. Qué es lo imprescindible para el botiquín? Yo voy a intentar hacer, voy a hacer un post de esto, ¿vale? Para que sepáis que tiene una mujer curly en su botiquín. Así que eso es todo, 6 minutos con 6 segundos. Y nada, os voy a dejar y esperamos vernos la próxima vez. Nada, un beso de recordar. En todas las casas, no importa, primera, segunda, tercera, cuarta vivienda o un castillo, el botiquín es imprescindible. Así que, palabra de honor de Curly madre. Nos vemos. Os quiero, ¿vale? Este es un vídeo para las personas como tú. Ah, perdona, recordar suscribiros, dedos arriba, y, y recordar que podéis adquirir todos mis productos y vivir el espíritu Curly Mangue a ah, donde? curlymangue.com, ¿vale? Pincháis en tienda, ven, vais a Amazon, ven, compráis los libros, ven, vais a Zal, ven, compráis las tatas, ven. Podéis tomaros, o sea, disfrutar de, de Curly Mangue en una taza de té o de leche o de lo que queráis, simplemente con el espíritu de Curly mangue. Nos vemos pronto. Un besito y hasta luego. Chao.